Hola, soy Emilio Marque y hoy os quiero recomendar el uso de los co-workings. En más de una ocasión, pues hemos hablado en este canal acerca del de teletrabajo, especialmente practicado por freelance, autónomos, emprendedores que empiezan, pero los co-workings te aportan el valor de evitar la soledad. El no tener que estar solos en casa, el estar en un espacio con mucha energía positiva donde ves a todo el mundo trabajar con muchas ganas, con lo cual eh, los coworking nos aportan esa ventaja añadida. También nos facilitan tener salas de reuniones que dan muy buena apariencia para reunirnos con nuestros clientes o para tener videoconferencias eh, con nuestros posibles socios y, y partners. También hay que tener en cuenta que para empresas que, ten, que tengan carga de trabajo variable pues en momentos donde haya mucho más trabajo, puedes tener en varias salas extras que vas pagando por meses, a varios trabajadores están en un mismo espacio con las ventajas que ellos tienen y cuando se termina esa carga extra, dejas de pagar el espacio del coworking y no tienes que gastarte dinero en una oficina que eh, tiene en los, en los centros de las ciudades tiene unos precios eh, realmente prohibitivos. Son todo ventajas. No estamos solos, mucha energía positiva, salas de reuniones, multiusos... Eh, son todo ventajas de los coworking y eh, lo único es plantearnos si tenemos eh, realmente necesidad de ello y nos pilla alguno cerca a buen precio. Es principalmente que hay que tener en cuenta frente al trabajo eh, de, eh, desde nuestra casa. Espero que eh, este vídeo os haya parecido útil e interesante y seguimos las conversaciones en redes sociales. Saludos.